Una mujer enamorada, también sabe alejarse. Las mujeres saben alejarse, muy por encima de estar tan enamoradas, aún por encima de todo el sentimiento que puedan tener hacia un hombre, que las traiciona, y que puede retirarse y decir basta. Porque cuando el amor escasea, los pretextos abundan, y cuando ella los nota, es lo suficientemente fuerte para no volver ahí donde no la supieron querer, donde no la supieron amar ni valorar. ¿Eres tú una de esas mujeres? Déjame contarte la historia de Lidia, una chica cuyo final te impactará. Te recomiendo que escuches este video hasta el final, porque lo que te voy a contar es una historia, aunque triste en un principio, te hará entender el significado de esta frase. Y si tú estás en este dilema de no saber si irte de una relación, esta historia te dará las fuerzas que necesitas para dejar ir, aun si estás muy enamorada. La Historia de Lidia. Lidia era una mujer muy atractiva, acostumbrada a ser una mujer que se ponía desafíos. En la empresa para la que trabajaba, era una de las mujeres más dinámicas y carismáticas. Ocupaba uno de los puestos gerenciales más importantes y su rol era tan querido que hasta la tenía por buena amiga, más que por una gerente sus colaboradores la veían como una igual, por su capacidad de dirigir proyectos en síntesis. Era una mujer capaz, pero a su vez, muy metida en el trabajo, que la consumía tiempo apenas y le dedicaba tiempo a sus hijos, los cuales criaba con esmero. Era madre soltera, así que tenía muy difícil para salir adelante. Con el tiempo, todo del trabajo, fue conociendo a mucha gente, y entre esas personas, apareció un hombre que le pareció interesante, era el gerente de un banco con quien habían acordado un acuerdo, todo parecía bien. Este hombre, Rubén, le pareció un hombre interesante, llamativo y de quien aprender mucho. Sabía mucho de la banca y podía asesorarla muy bien. Lidia se enamoró de este hombre con quien empezó a salir, la relación empezó muy bien, las cosas entre los dos fueron haciéndose cada vez más grandes, y cada que podían, después del trabajo se veían. Todo marchó así, Lidia se fue enamorando cada vez más de Rubén, él se convirtió en la esperanza de por fin establecer una familia y quizás por fin, tomarse unos años de descanso para dedicarse a sus hijos, cosa que para ella le resultaba cómodo, pues podía quedarse con un puesto de trabajo menos exigente. Ambos acordaron empezar a vivir juntos, Rubén llevó a su hija de 10 años a vivir con los hijos de Lidia, cabe decir que al principio no se llevaba muy bien, pero con el paso del tiempo. Las cosas fueron mejorando, Lidia estaba enamorada, era la envidia de la mayoría de sus amigas, en especial de aquellas que aún seguían solteras, las cuales se acercaban a ella, para preguntarle cómo le hizo para conocer a Rubén. Todo fue pasando, hasta que un día Lidia encontró un mensaje que le partió el alma, resulta que en el teléfono de Rubén, había un mensaje de una chica que le mandó una foto en poca ropa, bastante provocativa. Cuando Lidia lo vio, se partió mil pedazos, porque empezó a ver las conversaciones tan candentes, que tanto Rubén y esta chica sostenían. Ella se lo cayó, no dijo nada, pero por dentro estaba herida, pues de pronto muchas piezas empezaron a encajar. Empezó a darse cuenta que las largas jornadas de Rubén, eran para pasarlas con su amante. Lidia era muy cercana a la familia de Rubén, pues había conocido a la madre de esta en una cena. Un día Lidia, estalló en dolor, y le comentó lo que le ocurrió a la madre de Rubén que no tardó en defender a su hijo, ella ya no aguantó más y confrontó a Rubén y lo encaró, él negó lo que pasó, todas estas peleas lo que hicieron fue que se pelearan por algunas semanas, donde ni él escribió ni él le dijo nada, hasta un sábado por la mañana en donde él le confesaba a Lidia que efectivamente había estado bromeando con una colaboradora, pero que él jamás pensó que ella le mandaría un mensaje como ese. Lidia no estaba contenta con la explicación, Rubén le pidió perdón, pero ella no lo podía dar una segunda oportunidad sino más, así que fue cuidadosa y no dejó que él volviera a casa con el paso de los días y las semanas. Rubén volvió a la casa, todo parecía normal, pero Rubén empezó a ausentarse mucho de repente Lidia recibió chismes de que Rubén se seguía viendo con aquella chica. Sin embargo, Lidia pensó que todo era parte de algo inventado. Estaba tan enamorada que no creía, pues pensó que Rubén ya había dejado de hablar con aquella chica. Sin embargo, lo peor vino, cuando en el teléfono de Rubén, ella encontró de nuevo aquellos mensajes con esa chica, en el que hablaban sobre una experiencia en un auto hotel. Lidia esta vez estalló, le dijo a Rubén que no quería volverlo a ver. Él de nuevo le pidió perdón, pero Lidia estaba tan enojada que no aceptó hablar con él, por varias semanas hasta que ella misma le llamó para que fuera a recoger sus cosas. Rubén guardó silencio durante ese tiempo y cuando vio oportuno fue a recoger sus cosas a la casa de Lidia y fue ahí donde de nuevo le convenció de darle una oportunidad más. Lidia aceptó, pero con la condición de que enfrente de ella Rubén terminara su aventura con la otra chica. Lidia estaba tan enamorada de Rubén que incluso le dio una tercera oportunidad. Rubén lo hizo, o al menos, eso pareció. Las cosas se fueron tornando más pesadas, porque Rubén no daba indicios de haber dejado a aquella chica, Lidia se la pasaba molesta, reclamando la falta de interés en Rubén, y hablando de que apenas si viene a la casa, apenas si se miran, y que en muchas ocasiones, él parece tan ausente, tan apático. Estaba tan cansada de celar, tan cansada de reclamar, tan cansada del desgano de Rubén, que un día ocurrió algo que Rubén no se esperaba. Lidia y Rubén se habían conocido, hace varios meses atrás, Rubén empezó a vivir en la casa de Lidia, en donde sostuvieron una relación, en donde Silvia le perdonó a Rubén, dos veces una infidelidad con una misma chica. Esta vez Rubén había cruzado la línea, pero algo inesperado ocurrió. De repente Lidia dejó de reclamar, dejó de insistir, no dejó de estar pidiendo explicaciones a Rubén. De pronto ella ya no quería nada, de pronto ella ya no revisaba el celular de Rubén. Lidia empezó a distanciarse tanto, que Rubén empezó a temer que la perdiera, así que inmediatamente terminó su relación con la otra chica, le dijo que ya no podía seguir viendo con ella, la otra chica quedó tan dolida que le hizo reclamos a Rubén, pero por otro lado Lidia, ya no estaba para reclamos, de repente ella era quien se ausentaba de casa, de repente era ella quien ya no quería absolutamente nada, de pronto era Rubén quien estaba detrás de ella, prometiendo cosas, comprando regalos a los hijos de Lidia, pero nada parecía funcionar. Un día Lidia le pidió a Rubén que abandonara la casa y Rubén no lo podía creer. Él trató tanto como pudo para convencer a Lidia de que le diera otra oportunidad, pero aunque Lidia no había dejado de amar a Rubén, sí se había cansado de insistir. Rubén ese día regresó a su casa con sus cosas en el maletero y descaradamente le llamó a la otra chica con la que salía. La otra chica no lo pensó dos veces y aceptó a Rubén de nuevo, o al menos por unos días. Las cosas entre ellos empezaron a tensionarse tanto, que hablar de lo que pasó realmente no tiene caso, Lidia por otro lado aprendió otra vez a valorarse, recuperó el puesto gerencial que solía tener, volvió a ser esa mujer fuerte, de carisma fuerte y a liderar como solía hacerlo, sus colaboradores y compañeros de trabajo estaban tan encantados que Lidia volviera de nuevo, ella parecía de nuevo a aquella mujer tan radiante que alguna vez fue, con el tiempo otras propuestas amorosas tocaron a la puerta de Lidia, pero ya no se sentía con fuerzas para continuar con una relación, fue rechazando cada relación que le llegaba, pues aprendió tanto a estar sola, aprendió tanto a disfrutar de su soledad, que nunca volvió a querer estar con nadie. Quizás la historia de Lidia sea una con un final no tan esperado. Siempre esperamos que al final de una historia como esta, haya un final feliz donde hablemos de que alguien encontró el amor de su vida. Pero en el caso de Lidia no fue así, ella aprendió a dedicarse a sus hijos, a su carrera y a sí misma. Quizás algún día tome la decisión de volver a querer, de volver a abrirse, pero por lo pronto, no está interesada. ¿Qué nos puede aportar esta historia? Pues muy simple, que por muy enamorada que esté una mujer, no siempre tolerará los tratos de segunda que le dan. Y que tú, si estás en una situación parecida a la de Lidia, debes sacar todas las fuerzas de donde sea, que las tengas para poder expulsar a una persona así de tóxica de tu vida. Quizás te cueste, quizás te resulte duro, pero es importante que lo hagas, porque si no lo haces, te estarás lastimando tú sola. Este mensaje no solo aplica a las mujeres, sabemos hombres que nos aferramos a una mujer, porque no nos creemos capaces de atraer a una mujer valiosa, a veces chocamos contra la realidad, que nos dice que la mayoría de mujeres se fijan más en la apariencia que en los sentimientos, y eso nos lleva a aferrarnos a un amor que nos daña. Mi mensaje para ti es este, no te creas eso, no te aferres a alguien por miedo a que nadie te quiera, encuentre ese amor que tanto te hace falta en ti. Al final, el mayor amor que debemos esperar, es el que nosotros mismos nos podemos dar. Debemos ser personas que no le tengamos miedo al amor o a la soledad, sino a la mala compañía. Ese es un reto, pero si solo si aprendes que la soledad no es mala, ya nadie te podrá amenazar con dejarte, pues ya conoces lo que se siente. Ya sabes lo que es estar sola, estar solo.